Ante las condiciones precarias que se dan no tan solo en los hospitales públicos, sino en todas las instituciones públicas, vivimos un estado siempre de precariedad y necesidad y siempre serán insuficientes los recursos para eh, hacer frente a los grandes retos y a las necesidades que se deben afrontar de, de, de, de cualquier institución pública. Ante esa situación es necesario entonces racionalizar los recursos con los que se cuenta. Eso es eh, eh, ser... Eh, llevar a cabo una buena gestión eh, financiera. En el marco del desarrollo del seminario de buenas prácticas realizado la mañana de este jueves donde participaron directores de hospitales regionales y el personal administrativo, el viceministro de administración pública enfatizó en los principales pilares para una gestión en centros de salud eh, Este es uno de los elementos, de las herramientas que, que está eh, contenida en este modelo es la planificación estratégica, uno de los criterios de mayor importancia, en el entendido de que necesariamente nosotros debemos sustentar una gestión en base a, a objetivos que garanticen la eficacia en el uso de los recursos, establecer planes objetivos específicos, claros, con la participación de la comunidad. O sea, nosotros, eh, eh, si nosotros logramos interpretar las necesidades de la comunidad y en base a eso establecemos objetivos claros y específicos, sin lugar a dudas que el uso de los recursos que nosotros creamos será, será eh, más, más racional. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.